Gaby, ¿cuál fue tu experiencia bueno, en este programa? mi experiencia fue súper buena, la verdad, re entusiasmada. Entré pensando una cosa y creo que salí pensando otra y en el proceso fue lo que creo que me fue generando motivación y tal vez esos desafíos que en determinado momento de mitad de camino no encontraba mucho pero después como que lo fui encontrando un poco más pero y no solo eso sino que lo fui aplicando también en otras cosas de mi vida y eso me, me generó como cosa positiva entonces eso es creo que es lo lo que me hace sentir bien con este proceso. Digo, además del aprendizaje, además de, de las buenas personas que encontré y este y esta amplitud en la posibilidad también de opinar y de ser, también eso me, me ha generado cosas en este momento de mi vida positivas.